El tiempo pasado en español Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 31. Cambio de G a g GUE. -E. Our goal in Spanish. At the end of this lesson, You will be able to conjugate irregular verbs with a g to get changed in the first person of singular yo I in past tense or preterite. For example, llegar yo llegué, jugar yo jugué. Explicación gramatical. In this lesson, we are going to study the following irregular verbs in Spanish. En esta lección, vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español. 1. agregar 2. ahogar 3. alargar 4. alegar 5. apagar 6. arriesgar 7. cabalgar 8. cargar 9. Castigar. 10. Colgar. 11. Entregar. 12. Hostigar. Irregular verbs in Spanish. Past tense or preterite. There with spelling changes. Many verbs in Spanish are very irregular in the past tense or preterite, due to the changes in spelling. These changes happen only in the first person singular, I, yo, in order to retain the regular or normal sound in speech. For example, pagar, yo pagué, cargar, yo cargué. Remember that the rest of the personal pronouns are going to be conjugated as regular verbs. The following verbs have an irregular conjugation in the first person of singular, yo, I. In this case, we are going to add the letter ue with the accent to the letter g. G, g Check these examples. Uno, llegar. Yo llego, present. Yo llegué, past tense. Two, entregar. Yo entrego, present. Yo entregué, past tense. Tres, agregar. Yo agrego, yo agregué. Cuatro, apagar. Yo apago, yo apagué. Cinco, pagar. Yo pago, yo pagué. 6. Jugar. Yo juego. Yo jugué. 7. Castigar. Yo castigo. Yo castigué. 8. Navegar. Yo navego. Yo navegué. 9. Cargar. Yo cargo. Yo cargué. 10. Juzgar. Yo juzgo. Yo juzgué. 11. Tragar. Yo trago. Yo tragué. 12. Pegar. Yo pego. Yo pegué. 12. Verbos muy irregulares. Agregar. Yo agregué. Tú agregaste, él, ella, usted agregó, nosotros, nosotras agregamos, vosotros, vosotras agregasteis, ellos, ellas, ustedes agregaron. ¿Usted le agregó más sal a la sopa? Ahogarse. Yo me ahogué. Tú te ahogaste, él, ella, usted se ahogó, nosotros, nosotras, nos ahogamos, vosotros, vosotras, os ahogasteis, ellos, ellas, ustedes se ahogaron. El chico no se ahogó, el salvavidas lo salvó. Alargar yo alargué, tú alargaste, él, ella, usted alargó, nosotros, nosotras alargamos, vosotros, vosotras alargasteis, ellos, ellas, ustedes alargaron. La reunión en la oficina se alargó una hora más. Alegar yo alegué. Tú alegaste. Él, ella, usted alegó. Nosotros, nosotras alegamos. Vosotros, vosotras alegasteis. Ellos, ellas, ustedes alegaron. Mi jefe alegó mucho porque nosotros no cumplimos las metas del mes. Apagar. Yo apagué. Tú apagaste. Él, ella, usted apagó. Nosotros, nosotras apagamos. Vosotros, vosotras apagasteis. Ellos, ellas, ustedes apagaron. Liliana no apagó la luz. La apagué yo. Arriesgar. Yo arriesgué, tú arriesgaste, él, ella, usted arriesgó, nosotros, nosotras arriesgamos, vosotros, vosotras arriesgasteis, ellos, ellas, ustedes arriesgaron. Yo no arriesgué todo mi dinero en el casino. Cabalgar yo cabalgué, tú cabalgaste, él, ella, usted cabalgó, nosotros, nosotras cabalgamos, vosotros, vosotras cabalgasteis, ellos, ellas, ustedes cabalgaron. Ellas cabalgaron toda la mañana. Cargar. Yo cargué. Tú cargaste, él, ella, usted cargó, nosotros, nosotras cargamos, vosotros, vosotras cargasteis, ellos, ellas, ustedes cargaron. Yo cargué estos libros de la biblioteca a mi casa. Cargar, yo cargué, tú cargaste. Él, ella, usted cargó. Nosotros, nosotras cargamos. Vosotros, vosotras cargasteis. Ellos, ellas, ustedes cargaron. El mesero cargó la cuenta a mi tarjeta de crédito. Castigar. Yo castigué. Tú castigaste. Él, ella, usted castigó, nosotros, nosotras castigamos, vosotros, vosotras castigasteis, ellos, ellas, ustedes castigaron. Berta castigó a su hijo porque quebró un vidrio. Colgar. Yo colgué, tú colgaste. Él, ella, usted colgó. Nosotros, nosotras colgamos. Vosotros, vosotras colgasteis. Ellos, ellas, ustedes colgaron. Mi papá colgó una piñata en el patio. Entregar. Yo entregué. Tú entregaste. Él, ella, usted entregó, nosotros, nosotras entregamos, vosotros, vosotras entregasteis, ellos, ellas, ustedes entregaron. Nosotros entregamos nuestros pasaportes. Hostigar. Yo hostigué, tú hostigaste. Él, ella, usted hostigó. Nosotros, nosotras, hostigamos. Vosotros, vosotras, hostigasteis. Ellos, ellas, ustedes, hostigaron. ¿Mis alumnos me hostigaron con tantas preguntas?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 Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 31. Cambio de G a G-U-E. G. El tiempo pasado en español.